Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí transmitiendo nuestro programa de Conciencia Tech, que eh, nos dimos a la tarea de poder eh, trabajar el tema el día de hoy, porque la verdad la semana pasada anduvimos bastante ocupados en tiempo y no pudimos eh, colgar nuestro programa de Conciencia Tech uh, por no podernos coordinar, eh, pues por cuestiones de agenda. Y eso les pedimos una disculpa, pero estamos muy contentos de estar aquí con ustedes a través de la página de Conciencia Tech. En este caso, mi compañera y amiga Yola Burgos y su servidor. ¿Cómo estás, Yola? Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Pues muy bonita tarde y efectivamente una disculpa porque pues no pudimos ahí empatar agendas la semana pasada. Pero ahorita ya con la mayor energía y con el mejor ánimo, pues, para poder compartirles ahí de nuestra humilde experiencia, ¿no? Y sobre todo, eh, aprovechando que cierre de, de bloques, cierre de periodos, entonces, pues, a ver con qué podemos contribuir. Y la verdad es que estamos muy, muy eh, eh, tomamos y siempre que andamos viendo y repasando tal vez contenidos que podamos generar para dar cierto valor, eh, hoy hablamos de un tema eh, que por ahí Yola nos compartió un artículo y que también lo compartieron en, en nuestro Yammer de, de, del TEC. Y estaban hablando de algunas estadísticas que tienen que ver con que nosotros los mexicanos somos de las personas que más horas le dedicamos a la semana una jornada laboral, ¿cierto? Y había el cuestionamiento porque también hay cuestiones que tienen que ver con la productividad. Y entonces se nos ocurrió relacionar este tema de la parte de la productividad, cuestionarnos esta situación de las horas de trabajo, pero a la vez buscarle una relación con esta parte de la psico psicología positiva o el bienestar laboral y emocional dentro del aula. ¿Por qué? Porque también está muy de moda. Eh, y eh, no nada más de moda, yo lo llamo así porque veo que recurrentemente se está hablando de él de ello, las, no, las normas que se están implementando hoy para esta parte del de bienestar de los colaboradores. Y pues empezamos con el tema, Yola, tú dime de qué manera lo empezamos a abordar. No, no, pues muchas gracias por el espacio, David. Fíjate que me encantó ahorita que, que comentaste eso de de cómo complementar la parte de ser productivo, pues con el bienestar, ¿no? Porque normalmente, pues cuando nos dicen, eres muy productivo, eres muy productiva, y qué bueno, qué buena eres en lo que haces, eh, bueno, como que no vemos hacia atrás o vemos tras bambalinas qué sucedió, qué tuvimos que hacer para lograr esos resultados que ante los ojos de los demás nos hacen ser productivos o productivas, y, y bueno para tener como que un complemento o una formación integral o un éxito integral de realmente como personas, que alguien los perciba exitosos como personas, pues no podemos dejar de lado la, lo, lo que es el bienestar integral. Y pues un ejemplo muy sencillo, que por más productivos que seamos o, o lo más eficientes que seamos en los que hagamos, si nos sentimos mal, si nos sentimos enfermos, pues por supuesto que va a mermar y va a pasar a otro término pues lo productivo que, que en algún momento podamos ser. Entonces, me encanta esa parte que, que mencionas ahorita. Y pues me gustaría empezar, no sé, ¿tú qué opines Primero entendiendo lo que es productividad. O sea, no sé, hay unas, hay fórmulas, incluso hay varios tipos de productividad, pero si nos vamos así a la más esencial de todas como, como ingenieros, como ingenieras, sabemos que la productividad es una relación, pues un resultado que nos da de dividir salidas entre entradas. Entonces, lógicamente, si, si, lo, si las salidas son menores que las entradas, pues quiere decir que ahí no estamos siendo tan productivos. O sea, se están perdiendo recursos que pueden ser recursos materiales, monetarios, humanos, de horas de trabajo, que no se están aprovechando como quisiéramos que se aprovecharan y la salida, o sea, el resultado de esa relación, pues no, no está siendo lo más fructífera posible. Entonces, quisiera empezar... Eh, con el término de productividad y que empecemos como que a relacionarlo en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, si trabajamos ocho horas al día, ¿qué está resultando de esas ocho horas al día? O sea, no sé cuánto tiempo le dediqué a comer, porque hay ocasiones que ni tiempo nos damos para tener una alimentación sana, una alimentación adecuada. Eh, ¿Cuántas horas estoy usando para dormir? ¿Cuántas horas estoy usando pues, para mi trabajo, para cumplir con mis tareas asignadas que están en un contrato?, o que están en la descripción de mi puesto, cuántas horas estoy utilizando para convivencia familiar, cuántas para recreación o para hobby o para alimentar mi intelecto, para, para esparcirme, o sea, y creo que podemos hacer muchas relaciones o, o eh, eh, lo que son divisiones, por así decirlo, siendo muy, muy tácticos, eh, pero creo que ahí es donde debemos detenernos y analizar cuáles son los resultados del uso de esas 24 horas que conforman un día, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto, David. Fíjate que efectivamente nosotros tenemos 24 horas al día, y dentro de esas 24 horas al día, seguramente tenemos por ahí tiempos muertos o tiempos de demora que pues, seguramente nos, nos restan productividad a lo largo del día. Pero también tenemos una curva de rendimiento. O sea, de eh, la mañana, a lo mejor recién bañados, eh, tenemos una alta energía, pero. Va pasando el día y pues obviamente va descendiendo esa, esa energía que podemos tener para, de, para afrontar todos los retos que tenemos a lo largo de una jornada laboral o inclusive como nosotros como estudiantes, que es parte del público que nosotros nos eh, tenemos direccionado. También el programa es también eh, tienes una curva de rendimiento al final y te cansas, ¿no? Eh, ya el, la tarde, después de la comida o obviamente, y también la calidad de la comida que, que, que tenemos, pues hace que nuestra digestión consuma la mayor cantidad de energía, ¿no? Y entonces, obviamente, también eso nos genera eh, una baja de rendimiento que nosotros tenemos. Y efectivamente, quería yo decirlo de... Carlos Slim, por ejemplo, es de los que promueve este, o habla mucho de una jornada laboral de cuatro días. Y por ahí leí eh, que, por ejemplo, en, en Reino Unido hubo por ahí un estudio donde se hizo una nueva jornada laboral de cuatro días donde se trabajaban 36 horas semanales. Y a los empleados no se les afectó nada en su aspecto económico, ¿no? Que eso es algo fundamental. No voy a trabajar cuatro días, pero nada más te voy a pagar cuatro. Entonces ya ahí le, si le pegas a lo económico, pues ya no sería un factor de promover el bienestar, ¿no? Y la productividad. Y lo interesante de esto es que con esa eh, jornada laboral... Eh, eh, 3.300 empleados aproximadamente, las empresas aumentaron el ingreso en 1.4%. Hubo una reducción del estrés en un 71% y los días perdidos por enfermedad fueron 65% menos, es decir, bajaron. Entonces, ¿qué opinas de equilibrar esta jornada laboral? Y de eh, comentar el bienestar desde un punto de vista holístico, ¿verdad? Como seres humanos, que trabajamos para una organización? Yo creo que tiene mucha lógica el estudio que acabas de compartir. Sí me tocó por ahí leer unas estadísticas y, y tiene mucho sentido. Eh, creo que tanto tú como, como yo que nos ha, hemos tenido la oportunidad, el beneficio de habernos formado en esto de liderazgo consciente, eh, Debemos recordar alguna, alguna conferencia que nos ha compartido Fred Kaufman sobre tu trabajo no es tu trabajo. O sea, si piensas que lo conoces es que no, realmente no lo conoces y todos salimos golpeados después de esa conferencia porque recuerdo que empezamos a dar así diferentes funciones que según nosotros era lo que teníamos que hacer y no. ¿Y por qué menciono, menciono esto, David? Porque cuando nosotros somos parte de un equipo, de una institución, de una organización, Estamos, por supuesto, cumpliendo a lo mejor un rol, ¿no? Y incluso eh, te, hay un nombre al rol que, que desempeñamos. Por ejemplo, yo soy directora del programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas y, bueno, pues también soy profesora del área de Ingeniería Industrial. Ese es mi rol o el nombre que, que se me asigna. Pero yo formo parte de una organización que tiene una misión y tiene una visión. Entonces, lo que yo estoy haciendo y las actividades que desempeño Realmente mi trabajo es lograr a que se cumpla esa, esa misión y esa visión de la institución y de la organización. Entonces, ¿por qué tiene lógica lo que nos acabas de compartir? Cuando tú como un elemento o miembro de una organización sabes perfectamente el impacto que va a tener tus actividades en el cumplimiento de ese objetivo, en lugar vamos a llamarle objetivo en lugar de misión o visión, cuando sabes Conscientemente, y aquí es donde está la clave, cuando tenemos conciencia de cómo vamos a impactar ese objetivo, pues por supuesto que vamos a ser productivos, vamos a ser productivas y sin ningún trabajo podemos reducir las horas, eh, digamos, en una jornada de a cuatro días en lugar de cinco días o más no que trabajamos a, aquí en México. ¿Por qué? Porque realmente estamos optimizando esa relación de entradas versus salidas. Y, y las actividades que, que realizamos a lo mejor no son representadas por las horas, sino por la calidad y el enfoque que le estamos dedicando al cumplimiento de ese objetivo. Y creo que esto implica, de alguna manera, romper paradigmas de, en algunas organizaciones, ¿no? Como tú lo dices, aquí hay una parte muy importante de nuestra visión como tecnológico de Monterrey, que es... Esta parte de el para el florecimiento humano, ¿no? Es, creo que esa es una frase monumentalmente grande en compromiso, porque hablar de florecimiento humano no es solo hablar de la parte profesional, ¿no? Es hablar de eh, el ente holístico que somos como seres humanos. Y entonces pues cada quien va a percibir su florecimiento humano en diferentes dimensiones. Pero creo que una de ellas debe de ser procurar ese bienestar del ser, de la persona. Y no podríamos ser incongruentes exigiéndonos una alta productividad a costa de ese bienestar, este, de este fomentar el bienestar en la persona. Entonces, sí. Creo que debe de haber esta parte y creo que en esta organización así nos estamos moviendo hacia buscar esta, este equilibrio. No es fácil porque pues habíamos caminado en un equilibrio de buscar KPIs, indicadores, actividades y ahí te van más y más y más y más. Y entonces este replanteamiento pues hace conciencia a una organización y empiezas a caminar en ese sentido. Entonces... Creo que eso es lo primordial, ¿no? Empezar a generar ese tipo de conciencia en las organizaciones para que vayan caminando, no solo por cumplir una norma que ya está vigente, sino también para preocuparse por el ser humano como persona. Porque hoy nuestras generaciones que vienen se preocupan un poco menos por la parte laboral, y se preocupan un poco más por ese bienestar. Y no quiere decir que sea malo, sino simplemente su nueva forma de ver las cosas. A comparación de nuestra generación, que fue una generación pues, X, que estaba más eh, enfocada, hay que trabajar, hay que hacer para lograr, para hacer, para, para llegar a ese camino a la felicidad. No sé qué opines Sí, yo creo que ese florecimiento de, que viene dentro de de la visión del tecnológico de, de Monterrey, pues del que orgullosamente formamos parte, eh, es difícil de entender, y no, no, porque, no porque en sí sea difícil de entender su esencia, sino que para realmente hacerlo tuyo, interiorizarlo, tienes que trascender y tienes que vivir muchas actividades que necesitan y requieren otra vez aplicar la conciencia absoluta. ¿no? Voy a poner ahí algunos ejemplos que creo que ya hemos incluso comentado en algunas otras este, espacios, pero yo les pongo mucho de ejemplo esto a, a mis alumnos, les digo, a ver, ¿alguno le ha pasado que sale de su casa, enciende el auto, se sube y, y cuando, como que cuando se percata se está estacionando en el estacionamiento del TEC y tú sí se empiezan a reír y empiezan a compartir, ¿no? Les digo, ¿sí les ha pasado? les digo, pues, penosamente a mí también me ha pasado, ¿pero por qué creen que pasa? No, pues es que me dicen, me agarro pensando en que tenía el examen argumentativo, me agarro pensando en los problemas que tenía con un amigo, con una amiga, este, en que no dormí bien. Y le digo, pero ¿cómo si sí tienes la capacidad de poder llegar, digo, del destino de tu casa al TEC? Bueno, es que lo hacemos de forma mecánica. Entonces, tomando esa frase que me han compartido mis queridos estudiantes, si lo trasladamos en nuestro día a día, al hacer las formas mecánicas, por ejemplo, si soy profesor, soy profesor y llego y sé que doy una clase, pero solo por darla, y no me concientizo de, de cuál es el impacto que va a tener el que yo esté dando esa clase. Y lo aplicas a cualquier ámbito de tu vida diaria, pues en la alimentación. O sea, imagínate, se te puede, puedes comerte una hamburguesa, pero pues sabes que si lo haces hoy, no estaría bien para tu salud si lo haces mañana. Si piensas conscientemente y te informas y sabes la repercusión positiva o negativa que va a tener cierta decisión que tomamos. So, otra vez aplicándolo a nuestra vida diaria y tomando conciencia plena de lo que va a suceder con ese paso que estoy dando y con esa decisión que estoy dando eh, podríamos ser muchísimo más productivos, no me animo a poner un porcentaje de qué más tan productivos podríamos ser, pero yo sé que tendríamos una mejora sustancial en nuestra vida diaria y podríamos alcanzar ese florecimiento que hemos estado mencionando y creo que Dentro de esta parte implica un proceso de sensibilización, ¿no? Veo de alguna manera, por ejemplo, y, y lo estoy metiendo, pero eh, de alguna manera veo una relación con esta parte de la iniciativa que tuvo el TEC de esta de equidad y de, de este tipo de cuestiones donde reconoció dónde estaba parado y en función a eso empezó a caminar. ¿No? Y no quiere decir que ya estemos en esa posición, pero eh, re, eh, vuelvo a lo mismo. O sea, hay que generar la conciencia donde estoy hoy para poderme mover a, a en es, eh, al sentido a donde quiero llegar. Y debe de ser suficientemente incómodo lo, el, el punto donde estoy ahorita para moverme a ese punto de... de al que quiero llegar. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay muchas veces que nosotros como colaboradores o inclusive como alumnos no sabemos decir, no, ya no puedo más. O sea, humanamente ya no puedo más. Y nos echamos la carga del, del trabajo con tal de evadir conversaciones difíciles donde pues, tienes que plantear este tipo de escenarios. Y esto se nos presenta mucho con nuestros alumnos cuando están trabajando en equipo. Con tal de evadir estas conversaciones difíciles, hacen el trabajo. Y a veces hasta apuntan a sus compañeros. Entonces, eh, y ahí pues, su productividad va mermando, porque al final terminan tronados, ¿no? Terminan cansadísimos, ¿por qué? Porque se echaron a cuestas toda la responsabilidad de ese bloque o de esa unidad de formación. Sí, ahorita que, que te escucho mencionar eso, digo, no puedo dejar de, de visualizarme como, como mamá, con, con ese rol de que, pues, muchas veces de la, las decisiones que tomamos ante los ojos de nuestros hijos pueden parecer injustas, por ejemplo, que se tiende tu cama, recoge tu cuarto eh, y por si tú lo puedes hacer, ¿no? ¿A quién no nos han contestado de repente eso? Estoy balconeando pero es más que nada porque ellos adquieran la disciplina y la fortaleza para que puedan salir adelante en futuras situaciones entonces otra vez creo que y, si, y a lo mejor estoy siendo redundante, pero ahí está aquí la trascendencia de esa palabra que la obviamos y que muchas veces mencionamos. No tenemos la conciencia o el impacto que va a tener cada una de nuestras decisiones. Y ahora tú lo mencionabas, David, por no conflictuarnos, por decir, no meternos en problemas en nuestro día a día, pues preferimos sacrificar una parte de nuestros días, de nuestras horas, de nuestro día, que a lo mejor podríamos dedicar para tener un digamos un balance o un, uh, una vida más integral, pero le estamos dedicando un trabajo que a lo mejor no nos corresponde directamente, cubriendo las actividades de otro compañero de otra compañera, en cualquiera de los ámbitos, familiar, este, escolar, en el ámbito laboral, aplica todo esto y es como cuando tú dices, pues va mermando nuestra productividad, o sea, todos los humanos, pues, somos limitados de energía, entonces si no te das el tiempo ni siquiera para comer, pues, lógicamente, pues va a mermar esa energía con la que te levantas y a lo mejor este, somos como David, que, que es súper aplicado con, con, con el deporte, este, la verdad que, eh, que sí mi admiración para, para ti David en ese aspecto y en muchos, pero pues va a llegar como seres humanos un una hasta aquí y pues donde vamos a desfallecer o, o por más que tengamos la buena intención de querer hacer bien las cosas, pues simple y sencillamente nuestra energía ya no va a dar, ¿no? Y cuando hablo de energía, esa energía puede aplicar en el ámbito emocional, pues en el ámbito físico, en el ámbito espiritual y, y pues llega el momento en que colapsamos. Entonces creo que, creo que eso es importante y ahorita, antes de que se me pase, me vino a la mente también una historia que alguna vez compartió Fred Kaufman en una de sus charlas y aquí es donde realmente podemos separar el enfoque que le damos a situaciones adversas no que estamos enfrentando y él cuenta la anécdota de dos albañiles pues que estaban trabajando ambos en la, en la, construyendo una casa y estaban a pleno rayo del sol ambos estaban haciendo exactamente lo mismo entonces uno de ellos estaba muy muy molesto eh, renegaba como entre dientes y pasa, un, pasa una persona a un lado de ellos, mientras que uno estaba renegando, el otro chiflando y traía un, tenía una pequeña grabadora a un lado de, de, de él y cantaba. Y, entonces pasa una persona y le dice, ¿por qué está tan enojado, señor? Le dice al que está molesto. Le dice, ¿cómo no voy a estar enojado? Le dice, no, si usted estuviera en mi lugar, a pleno rayo del sol, vea cómo estoy, vea veame la camisa, estoy empapado, me arde la cara. Tengo tantas horas y ya me toca comer, tengo hambre, y tengo que terminar de poner estos ladrillos. Y ya le dice, pero yo veo que usted está haciendo exactamente lo mismo que su compañero. Le dice, usted por qué está tan contento? Y el otro muy rápido este, contesta y le dice, ¿cómo no voy a estar contento? Dice, si estamos construyendo el hospital para los niños del pueblo. Entonces, pues otra vez viene nuestra percepción de cuál es el objetivo que queremos hacer. La primera persona estaba haciendo sus actividades de una forma mecánica, sin saber o tener conciencia de qué era lo que se quería lograr con ese esfuerzo, con ese trabajo que le estaba haciendo, y la otra persona sí tenía conciencia y sabía cuál era el objetivo a alcanzar, y creo que eso era lo que lo motivaba pues hacerlo con alegría, con el mejor de los ánimos, aun y cuando eso implique un sacrificio, que ambos estaban bajo el rayo del sol y con calor y en las mismas condiciones y podríamos aplicar nuestra vida diaria. No quiere decir que cualquier circunstancia que se nos ponga va a ser súper agradable. Pero ahí es donde entra pues un poco de neurolingüística, donde depende cómo nosotros agarremos el contexto pues para ser tan agradable o tan desagradable en nuestro día a día. Y creo que en, en este sentido. Eh... Tenemos mucho que trabajar dentro de las organizaciones y también eh, nosotros, ¿no? Al final de cuentas, creo que la primera instancia de, de trabajo es con nosotros. Y a veces el entrar al interior, porque siempre andamos buscando respuestas por fuera de nosotros, es a veces un poquito... ¡ay! Resulta a veces complicado para algunos de nosotros, ¿no? Entrar, empezar a escucharme, empezar a entenderme, empezar a saber por qué pienso lo que pienso, qué me ha sucedido, qué valido ese tipo de formas de pensar. Qué, va ¿Qué valores están en juego? ¿Qué emociones me generan? Todo este tipo de autoconocimiento, autoconciencia, autoestima, eh, autorreconocimiento incluye, eh, van a influir primero en mi, en mi persona, ¿no? Y a través de ello tenemos que permear. Y creo que hay algo importante aquí, que es un área de oportunidad en las organizaciones. La preparación y la capacitación en este tipo de temas, y tú sabes bien que este tipo de temas no creen muchas veces lo, eh, las organizaciones como tal, o sea, quieren que haya bienestar, que haya se fomente muchas cosas, pero no están tan convencidos del impacto que hay, y hay ciencias, por ejemplo, como la psicología positiva, que tienen sustento científico, de la situación, entonces te habla de temas como emociones positivas con el engagement o involucramiento, las relaciones positivas, el tener un propósito o significado de vida y obviamente tener logros y metas a alcanzar. Y de repente perdemos ese sentido del humano que está colaborando en la organización, el ser humano que está colaborando en la organización. Y de repente nos cuesta trabajo, pero es porque partimos, y siento yo desde mi humilde eh, opinión, que hay ignorancia acerca del tema. Y no le queremos entrar a profundidad a veces. Entonces, en este sentido, tú que eres una líder, por ejemplo, en esta parte de, de Ingenia, de, del, del programa Ingenia de mujeres en ingeniería y ciencia y tecnología. Te debiste haber topado con este tipo de pared al principio hasta que alguien dijo, va, va esto porque creo, porque pienso y porque siento que es importante. Y de ahí fuimos caminando y se está construyendo este entorno donde nosotros como hombres nos estamos reeducando, reprogramando, viendo sesgos que tenemos y que pues, hay que reconocerlos y estamos convirtiendo. Entonces creo que eso es algo que las organizaciones tienen que irse replanteando para ver y medir el impacto de este tipo de, de, de opciones de bienestar para ver cómo, a ver, si yo mejoro el bienestar o fomento el bienestar, a ver cómo está el, el impacto en la productividad, cómo está en el, el impacto en el clima organizacional, en el compromiso. No sé qué opines, Yola. Ahorita que, que te escuché mencionar la parte de que, pues, muchos líderes actúan. Eh, con ignorancia, fíjate que es válido tener ignorancia. Yo puedo ser a la mejor ignorante en muchos temas que tú manejas en el área de ingeniería mecánica, porque no es mi área de expertise. Pero con esa ignorancia que yo reconozco, de, desde mi humildad ontológica, eh, puedo decir bueno, pero y si yo me meto a un curso, a un diplomado, empiezo con las cuestiones básicas de, pues no sé, el otro día vi que estás dando por ahí un tutorial de AutoCAD o no, re, no recuerdo cuál era el software. Y digo, pues yo voy a, voy a empezar, o sea reconozco que soy ignorante en cierta área de conocimiento, en cierto tema, en cierta disciplina, y eso es curable. Lo que no se vale es actuar con la arrogancia, y eso es un mal que permea, tú lo, tú lo acabas de decir en muchas organizaciones, el, el, el no reconocer que nuestra verdad no es única, que mi forma de pensar no es única, y, y reconocer pues que también es válido escuchar a, a mi compañero, a mi compañera y ver cuál es su percepción de lo que está sucediendo para poder construir una verdad lo más integrada posible. Y ahorita que mencionas pues también en esa parte de que qué sucede cuando tenemos un líder, un compañero, una compañera que pues tiene ignorancia pero además arrogancia, que te, que te digo que es lo que considero más grave, pues es muy lógico que como seres humanos con eh, energía limitada, conocimientos limitados, pues de repente eh, nos llega una sensación de que ya no puedo más, tiro la toalla, me quiero ir de esta organización o me quiero, pues de la familia, no, no, pero cuando te cansas así de repente, pero dices, híjole, ¿qué hago ahora? o sea Y pues nos empezamos a quejar. El otro día leía un artículo, y bueno, ¿qué tan buenas son las quejas? Porque, a ver, ¿a quién no nos pasa que de repente digas con la persona que más confianza le tienes en el trabajo?, tu amigo, tu amiga, y, y pues te desahogas o haces catarsis y, y vas y lo platicas y como que ya sientes que se te quita un peso de encima, ¿no? Pero al final le cuentas, pues son quejas, ¿no? Y por ahí hay un estudio eh, psicológico que dice que al menos los seres humanos nos quejamos 20 veces al día. Entonces, ¿es bueno quejarse? Yo diría que sí, digo, desde mi percepción, sí es bueno quejarse, pero no solo quejarse, sino una queja que esté enfocada y que tú propongas alguna solución pues que va a remediar ese sentir que tú traes en ese momento. Y verdad me viene a la lamento, muchos ejemplos, ¿no? Pero no quiero ventanear así como que a nadie, pero, pero sí, o sea, llegar. Y si, sí, oye, me estoy quejando porque, no sé, mi compañero siempre llega tarde y siempre llega tarde y me deja empezar a mí la mayor parte del trabajo. Y es día con día con día eso, entonces, ¿en qué momento voy a tomar yo la decisión? no estoy evadiendo el conflicto, a lo mejor digo, pues es que no quiero pelearme con él o no quiero pelearme con ella, lo, lo que mencionabas hace ratito, pero entonces, bueno, este, voy a platicar con él, voy a platicar con ella que sepa porque a lo mejor él ni siquiera se está dando cuenta del impacto negativo que tiene el que esté llegando tarde diario, ¿no? Y cómo me impacta a mí. Entonces, si yo dejo pasar día tras día tras día, pero solo me quejo, pues es una queja no productiva hablando en cuestiones de productividad, que es el tema principal de la sesión de hoy. Pero, pues, no sé tú qué piensas este, o cuál es tu punto de vista respecto a las quejas, David. Yo creo que son muy válidas para, para esta parte de, de la gestión emocional que tenemos, ¿no? Pero como tú dices, siempre y cuando vayan acompañadas de una, de una propuesta de mejora y una propuesta de, de qué puedo hacer yo para contribuir a, ¿no? Si lo, lo que habla también Fred, ¿no? Si no te ves como parte del problema, pues no, no eres parte de la solución. Pero también pienso que de alguna manera tienes que ir modificando es, esas situaciones para poder trabajar para incrementar esta productividad. ¿Cómo? Pues hablando de las 12 transformaciones que habla el liderazgo consciente, pues una de ellas es de evitar a confrontar. Y confrontar, dejémonos de decir, pelear, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que en mi modelo mental asocio, confrontar con pelear, y no, la idea es confrontar desde mi sentir, ¿verdad? ¿Por qué me siento así? ¿Y cómo está afectando esto que percibo de esta manera? Y platicarlo contigo para escucharte a ti y entenderte a ti también. Y poder llegar a compromisos efectivos. Y otra cosa que también disminuye nuestra productividad es que en muchas ocasiones no sabemos hacer pedidos efectivos. Ahorita que estoy dando, como tú, el, el bloque multidisciplinar y la, me tocó la parte de, de proyectos ágiles, o la, igual que a ti, hay una parte de colaboración, coordinación y comunicación que tenemos que hacer. Y el manual PMI trae un montón de cosas, pero... Hay que complementarlo con, con, por ejemplo, esta parte de liderazgo consciente y cosas así. Entonces les decía yo, a ver, hagan los pedidos efectivos, estructúrenlos de esta manera y a ver qué respuesta les dan sus compañeros de los otros equipos. Y ah, ahora, no, no estamos coordinando. Ah, pues hay que confrontar. Y si no llegan a un acuerdo, entonces ya lo escalamos juntos con los, los coordinadores o con los profesores de, del área. Y cuestiones de ese tipo que tienes que ir empezando a generar que los chicos y las personas tengan aprendizaje. Y si mejoras comunicación, si mejoras coordinación, si mejoras confrontas, creo que de alguna manera la productividad tiene que incrementarse. No he hecho el estudio, pero es una conclusión que creo puedo yo llegar antes de irnos y de escucharte a ti por último. Sí, volviendo al punto inicial, digo, después de, de este ca camino que hemos recorrido durante estos minutos y los diferentes conceptos que hemos cruzado, David, eh, tú hacías una pregunta inicial, bueno, o hay un supuesto que compartías de que como, como en México, pues éramos de los países menos productivos, pero sin embargo trabajamos muchas horas al día, ¿no? Este Es pues, una jornada laboral en algunos trabajos de hasta 12 horas, 10 horas, pero te decía, bueno, ¿dónde está el punto de medir qué tan productivo es o qué tan, tan coherente es todo ese mundo de horas que le dedicamos al trabajo y los resultados que estamos obteniendo? Y con todos esos conceptos que hemos estado compartiendo, creo que va muy de la mano otra vez con qué conocimiento consciente tengo del objetivo que estoy queriendo alcanzar dentro de mi organización, dentro de mi ámbito familiar, este de, de físico, de salud, etcétera, teniendo claro ese concepto y esos diferentes objetivos que queremos alcanzar, creo que podemos ser productivos en muchos aspectos y saber cómo vamos, otra vez conscientemente, vamos a distribuir esas 24 horas del día. Y, y con ello, digo sé que México pues es grande, somos un país de mucha gente trabajadora, pero... Si no sumamos esfuerzos, o sea, los esfuerzos individuales, pues, difícilmente nos van a llegar a, pues, a vernos como equipo, ¿no? Como una sociedad íntegra, este, en todos los sentidos y con un bienestar pleno como el que acá eh, tú estabas compartiendo, ¿no? Como, como ese mirar holístico de, de persona, ¿cómo lo puedo yo transmitir y que todo mundo lo vea, este, pues, hacia el exterior de lo que somos los mexicanos? O lamentablemente cifras negativas que pues, no respaldan lo que tú y yo estamos aquí eh, platicando y que, y que hemos compartido pues que realmente sí funciona el hecho de, de que tengas consciente qué objetivo alcanzar y que estés consciente del impacto de cada una de tus decisiones pero pues si vamos permeando poco a poco en los liderazgos en nuestras actividades diarias pues creo que sí va a llegar el momento en que podamos hacer la diferencia Creo que Acabas de concluir y lo único que agregaría es esta parte de también tra trabajar la integridad, ¿no? Al final de cuentas, dentro de todo lo que hemos hablado, ir metiendo nuevamente y retomando esta parte de integridad para que nuestro colectivo social, nuestro nuestro, nuestro consciente colectivo empiece a cambiar, ¿no? Y pues como yo luego les digo a mis alumnos, pues empiezas tú, contigo. Y ya la, después verás, y con uno que permé pues ya vas ganando y vas sumando. Y se va haciendo pues como una gotita, ¿no? En el océano pues se vuelve enorme, y, pero es una gotita al final, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que queríamos tocar el día de hoy. Les agradecemos su tiempo, su espacio, y espero que lo que hayamos platicado sea de aporte para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mucho éxito en sus exámenes y actividades finales del periodo. Mucho éxito a todas. Bonita tarde. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.